El rey de España nos vuelve a estafar, lo vuelve a hacer. Y ya no solo con la Constitución de 1978, sino también con los delitos, supuestos delitos cometidos por él, hasta tres, que la Fiscalía ha decretado eh, en los últimos días su archivo de todas las causas que imputaban al rey de España sobre posibles delitos relacionados con la fortuna, con su fortuna, declarada según él en Hacienda, con el pago previo de 5 millones de euros, pero que ahora vamos a ver en detalle bastantes cuestiones que creo que la población española, la ciudadanía española merecen la pena que sepan. Primer punto que quería destacar antes de nada es que el rey de España ha hablado en muchas ocasiones sobre el artículo 14 de la Constitución. Ese artículo 14 que desgraciadamente el rey no está cumpliendo. En este artículo nos dice que los españoles son iguales ante la ley sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Como ven, el rey que ha sido asuelto por la justicia no cumple. Pero vamos a ver muchas cosas más para que la gente pueda comprender y entender qué es lo que está pasando con el rey emérito. La pregunta que nos podríamos hacer es ¿cuánto de inmune o cuán inmune es el rey de España ante la justicia? Pues podríamos responder a esta pregunta de una forma muy sencilla. En este artículo de la BBC de un periódico británico nos dice que cada vez que el rey de España es noticia, estalla la polémica, ya sea por sus compañías, por sus cacerías o hasta por sus accidentes. El artículo 3 o el inciso del artículo 56 de la Constitución, para no admitir el pleito, dice que la persona de rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad. Pero la pregunta que podríamos hacernos es ¿qué es la inviolabilidad? El carácter inviolable de rey, que no puede ser perseguido judicialmente, pero es aquí donde surgen todas las opiniones contrapuestas en este ámbito. Hay quienes creen que ese blindaje legal solo se refiere al ámbito penal, por ejemplo, delitos, para los que haya previsto una sanción o castigo, delitos de prisión, o otros que tengan que ver con la rama civil, por ejemplo, cuestiones referidas a la persona o al patrimonio, como es el caso de rey emérito. Casi en paralelo también se debate si se debe aplicar a cuestiones de Estado solamente o también a la vida privada del monarca. Pero hay diferentes opiniones al respecto. Para el catedrático de Derecho Penal Luis Rodríguez Ramos no hay duda. Considero que en el ámbito civil, como es el derecho de familia, esa inviolabilidad no existe. En cambio, hay otras opiniones, como el del catedrático Antonio Torres del Moral, que nos dice que en su opinión el rey no debe responder judicialmente por ningún acto, sea de la naturaleza que fuere. La inviolabilidad es absoluta en el sentido en que abarca todas las ramas del ordenamiento jurídico, absolutamente todas las ramas del ordenamiento jurídico. Pero es más, vamos a... A establecer otro análisis que me parece importantísimo porque en los últimos días hemos conocido por el diario El Mundo, esto es una noticia de última hora, como digo, que la Fiscalía del Supremo da carpetazo a la investigación de Rey, como ya he mencionado en este vídeo. El Ministerio Público notifica los decretos de archivos de las diligencias preprocesales abiertas a Juan Carlos de Borbón. La Fiscalía del Tribunal Supremo ha decretado este miércoles el archivo de la investigación sobre el patrimonio en el extranjero de Juan Carlos I. Estamos hablando de cuentas en Suiza, de paraísos fiscales en la isla de Jersey y también del contrato multimillonario del AVE a la Meca. En los decretos de archivo firmados por el fiscal jefe anticorrupción Alejandro Luzón, el Ministerio Público considera que no hay indicios de criminalidad sólidos, contra el monarca mérito como para presentar una querella ante la sala del lo penal del alto tribunal. En los dos decretos, la fiscalía enumera todos los hechos por los que se ha investigado a Rey, como ya he comentado, las posibles comisiones de la Balameca, los regalos recibidos por el multimillonario mexicano Allen sanguinés Cross y la fortuna oculta en la isla de Jersey que se ha realizado a través de diferentes trusts para acumular muchísimo dinero, como digo, para la familia real en la isla de Jersey. De hecho, en la isla de Jersey ya se hablaba también de que en caso de que hubiera un golpe de Estado o que la posición del rey quedara maltrecha por, diríamos, restauración en España de un gobierno social comunista, el rey emérito utilizaría esa fortuna para salvar a su propia familia. Eso son todo informaciones de los medios. El Ministerio Público concluye que no cabe perseguir penalmente a Juan Carlos de Borbón por su condición de inviolable mientras fue jefe del Estado, por la prescripción, escuchen bien, la prescripción de los hechos directivos por las regularizaciones fiscales y por la falta de delito, en otros casos. En el caso de las regularizaciones fiscales podríamos destacar el pago a Hacienda previo de 5 millones de euros para que Juan Carlos pudiera, entre comillas, salvarse de esa situación. Y según nos comenta, los indicios son insuficientes, porque en un comunicado el Ministerio Público explica que se han identificado cuotas defraudadas a la hacienda pública en el IRPF de los ejercicios 2008 a 2012, a través de la Fundación Panameña Lucum, en una cuenta del Banco Miravedut de Ginebra, cuyo titular real fue su majestad don Juan Carlos de Borbón, que supera con crece el importe de 120.000 euros, o sea, abriendo cuentas en Suiza, que el artículo 305 del Código Penal establece como umbral del delito. En conclusión, la Fiscalía admite que la investigación desarrollada en el marco de esa diligencia e investigación no permite, como ya he comentado, ejercitar acción penal en monarca. de mérito ha sido investigado durante más de dos años por la Fiscalía por delitos de blanqueo de capitales contra la Hacienda Pública, cohecho y tráfico de influencias. Esta es toda la información que se puede detallar y que podéis comprobar, podéis ver, podéis también vosotros mismos analizar sobre la información que nos llega de don Juan Carlos de, Bombor, de, de Borbón, que según también nos comentan, quiere volver a España, ya que se le ha decretado todo el archivo de las actuaciones, quisiera volver otra vez a nuestro país. No sabemos si para disfrutar de todo el dinero de esas cuentas en Suiza o para volver a ser jefe del Estado, uno nunca sabe, es capaz hasta de hacer que este hombre pueda volver a liderar a esta supuesta democracia o esta Constitución que se estableció en 1978, pero que no garantiza los derechos y libertades de los españoles. Sin más, espero que compartan este vídeo, que le dé máxima difusión y que compartan eh, todo el contenido que publicamos en redes sociales, en todos los canales que tenía a vuestra disposición aquí en Movimiento Civil. Gracias.